Conocí la Universidad Isabel I a través de una conocida que estaba haciendo el mismo grado que estoy haciendo yo ahora. Me habló muy bien, estaba muy contenta y, y me animé. Me ha permitido seguir trabajando eh, a la vez que me estoy formando y además no he tenido que desplazarme a otra ciudad. En el caso de los profesores eh, la barrera se rompe a través de emails y en el caso de los compañeros a través de redes sociales, grupos de WhatsApp... Pues en mi caso elegí las dos titulaciones, tanto psicología como criminología, porque siempre me han gustado las dos y no terminaba de decidirme por una o por la otra, me gustaban tanto juntas como por separado y elegí hacer las dos. Pues la verdad es que siempre desde pequeña lo típico, las series de televisión y tal, siempre me ha llamado la atención y en mi caso lo que me hizo decidirme fue el poder hacer las dos titulaciones a la vez y el poder seguir trabajando y demás. Eh, hago un poco de todo, la verdad, eh, si tengo tiempo voy al gimnasio, me gusta el campo, ir al cine, un poco de, un poco de todo.